Hoy ha sido un día muy duro, 125 kilómetros durante 8 horas, 1300 de desnivel y he tenido además un susto comiendo que casi me muero, pero lo hemos podido solucionar bien. Pero eso sí, no nos olvidemos que hay dos cosas que nunca debemos perder. Primero, una sonrisa. Y segundo, nunca rendirse. Con este día de hoy me gustaría que me dierais un poquito de ánimo, algún comentario, algún like. Y tengo muchas ganas de veros a todos en la Catedral de Santiago. Un saludo muy fuerte. Familia, ya estamos en marcha. Ayer a estas horas pegaba una calufa que se caían las truchas para atrás. Y hoy está esto que parece que va a caer un diluvio. Qué frío, ¿eh? Uh, te has traído una mantita y una ramaqueta. No, y un polar. Bueno, mira cómo está el cielo y mira cómo pinta a diluvio. Ojo, cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay! Bueno, de momento... Tan malos conductores no somos, eh! Aún no nos han puesto ninguna multa de velocidad, Alex, ni de... ¡Uy! Ahora que recto. ¡O para la ¡A la derecha! la derecha! Ah, la derecha! ¡Ah! Oh. ¿Qué maestro? ¿Cómo va el camino? Va bien, va bien. ¿Bien o qué? Poca gente, pero va bien. Bueno, ¿cuánto llevas? De, de. del 26. Muy bien, hombre. Venga. Bueno. Hasta luego, buen camino. A ver, jabalines, o Logroño es muy grande o estamos dando vueltas porque llevamos 8,2 kilómetros y todavía no hemos salido. Y ahora que íbamos encendidos, no. De... ¡Para, para! ¿Qué ha pasado? Normalmente se va por el puente, ¿Sí? pero nos dijeron que lo han cortado porque venís con Alipa que puente. Así que ahora hay que tirar por acá. A ver, familia, que habéis venido toda la grupeta o qué? A ver qué, que diu, qué, ¿Qué A ver que se escuche, que se escuche a todos. ¡Hola! ¡Maestros! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí. Con motor y subiendo. O sea, no Oye, ¿no nada. me dejarías un poquito.? De motor, no sé si te va a dejar, ¿eh? Ale. chicos? <risa> bien, muy bien. ¿Cómo va por aquí? Sois unos campeones. <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo que somos? Bien. Unos estropeados y unos flipaos, tú. Hay otros 40 más, entonces. Ah, bueno, pues mira. Claro ¿A dónde sí, vais sí. hoy? Hoy vamos hasta Burgos. Oh, 100 kilometrillos. <100 km. risa> No que mucho que me parece No, Burgos como mucho. No, no, Burgos, Burgos Burgos, no. tenéis 115 y un puerto, eh El Puerto, vale. si sí, lo vais a subir en tandem por la carretera Vale, por porque camino, es complicado Por camino en tándem, muy mal ¿Y sube mucho no, o es no, falso no, ya No, 1300 Uy, no. No, no, no. Vale, vale, perfecto <ríe> Un regalito, un regalito Luego arriba... No te bajarás, ah, sí, venga Sí, el problema es que subes mucho ahora y luego a Burgos bajas poco Bueno, pero poco a poco ¡Venga, jefes! Dale, Dale, ¡Muchas gracias! Alex. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿también? ¿De dónde vienes tú, corredor? Yo de tengo nada, lo que pasa es que veo en Huesca y trabajo en la riqueza ah, Muy bien, hombre, ¿vamos bien por aquí o qué? Sí, hombre, carretera Burgos viaja para allá ¡Venga, vamos para allá! ¡Ánimo! ¡Hasta luego! Muchas gracias a todos, eh de verdad, los que estáis viniendo a animar, a guiar, a empujar, de verdad que... ¡Epa! Hola. ¡Hasta luego, maestro! ¡Buen camino! Ah, no, buen camino nosotros. <ríe> que este iba en dirección contraria. Total. Está claro que Alex está hecho un valiente, pero hostia, la espalda hoy está castigando, eh. Uh -huh. Bueno, lo más importante de todo, que sepas que en el momento que digas, hostia, finse aquí ya vale tal o sea sin ninguna duda y sin nada que reprochar y al contrario con todo que animar eh de verdad sobre todo si en algún momento duele demasiado tal eh al igual sirve de algo que le diga esto a este sabes es más duro que yo yo venga Alex ya es suficiente para que tira pesado Vas a hacer un momento de estiramiento tal. Franky, no ve de dos minutos, eh. Voy a que. Al que veis que. Y si puedes manjar algo, lo que entre Camino para ordenar un poco y preparar el habituallamiento tanto para Alex como para mí, como la, el tema de la comida para los siguientes kilómetros. Ahora es importante no liarse que yo, que soy medio disléxico, eh, como tenemos Alex unas necesidades y otras, pues vamos para allá. Primero de todo, aquí tengo hidracero que es el que me voy tomando yo que le estamos metiendo un sobrecito esto sería sobrecito para medio litro como antes aún me quedaba un poco del de antes pues le metemos un sobrecito para un botellín más grande en cambio para Alex le preparamos dos botellines distintos el botellín pequeño se lo ponemos con power drink que así le da un poco de energía en los momentos que la cosa va un poco para abajo y en el grande grande le metemos eh, dos de electrolitos entonces ahí tiene para ir hidratando hidratando hidratando los separamos y se lo metemos aquí en cuanto a barritas pues también tenemos dos cargamentos aquí en los que por un lado aquí tenemos mis barritas que son las que las que me como que son barritas proteicas barritas bastante más duras barritas con una base de chocolate que con el estómago medio rarito que tengo yo son las que me entran mejor y las que digiero mejor y para Alex que digamos eh, lo que le jode más no es el estómago sino el tema de masticar y poder tragar tenemos estas que yo creo que ya os las he enseñado alguna vez que son estas barritas que es una mezcla entre barrita gominola y gel y tenemos estas que son bca y estas que son con cafeína para cuando hay que darle un chute para momento que no le entra el tema de isotónico pues el tema sales lo metemos con pastillas cada una individual aquí en el bolsillo y para dentro así que señores yo dejo que acabo de hacer el picnic y acabo de rellenar botellinas. Venga, vamos para allá. Aquí vamos, unos pedaleando y por detrás tenemos a nuestros escuderos. Tenemos a la ProAce que nos está siguiendo, ahí camperizada a tope. Tú, Alex, tienes que le den caña que nos están retrasando, que no vamos a llegar a, a comer. Y hoy que te habías decidido finalmente a pagar la comida.. ¿No? Hoy sí. ¿Qué es? ¿El ¿Fideuá? ¿O carne a la brasa? ¿O gambitas? ¿Qué quieres hoy? Jabalina. No, no. Es que como hace rato que el tío ya huele a jabalí muerto, dice, pues cuando lleguemos, volta y volta tú, a la brasa. usáis eh, Vía Franca, subís un puerto, o bajáis y luego yo creo que eh, bueno, yo creo no, eh, o sea, paséis por otros pueblos que no sé cómo deciros, o sea, que es todo como esta carretera Muy bien, Mucha hombre Gracias, jefe gracias. gracias Venga, locos A por el último puerto del día 6% uh -huh. Venga, venga, son Alex Ahora que ya lo tenemos yo Y este trocito es por carretera Así que, si está el puerto temblando Le he dicho que viene Alex Y digo, oh, oh, Alex, ¿quién? Alex Roca Y digo, claro, Alex de Rock dice Y ya, bueno, ahora hay menos desnivel incluso se ha ido como como limando el desnivel. Me parece a mí que ha pasado así. Papá, grabando un poco subiendo, que me parece que es lo más épico que hemos hecho en años. ¿Eh, Alex? Llevamos una atufada. Pero es que, claro, hace tres kilómetros decía, venga que ya estamos. No hay manera tú, no para de subir y de subir. Este metraje va a ser valioso, Alex. Este lo vamos a vender caro, ¿eh? Algún festival de. Algún festival de estos de, de empuje. No haga ruidos, hombre. Que si hace ruidos, aún lo venderemos más caro. Venga, venga, venga, va. Va, dos kilómetros más y ya estamos arriba. ¿no? Vamos, vamos, que empiece la bajada, vamos. Ya, muy, muy harto hoy. 1134 subidos. Solo 518 bajados, es decir, menos de la mitad, 92 kilómetros y vamos camino de las 7 horas y esto sigue subiendo, ¿sabes? Uh. Además es un tramo compartido entre carretera y eso, caminantes y ciclistas, muy poco arcén, mira, mira el arcén que hay por aquí, entonces hay que ir vigilando mucho. Porque mira, mira las moscas, como saben que ya voy atufado. Venga, venga, venga. Vamos, jefe. Venga un grito de estos, de los tuyos. Uy, no, no hay grito. No hay grito. Vamos los dos atufados, atufados. Pero bueno, aquí no se rinde ni dior, ¿eh? Pero... Señoras y señores, 8 horas 25, 1.300 de desnivel, 124, 123 kilómetros, día muy duro en la oficina. Oh, un kilómetro más y ya estaremos en Burgos. ¡Uh! ¡Qué reto conseguido, loco! ¡Y vamos. Oh, la peña animando todo el camino. Míralo, míralo. Señoras y señores, Alec Roca, tengo una noticia que darte. Ya estamos en Burgos, loco. ¡Vamos! Venga, a ver ese grito, cómo sale ese grito. Ya, ya no sale. Espérate, vámonos a la sombra. Nos paramos a la sombra y lo celebramos como es merecido tú. ¡Vamos! Menudo jabatazo. Después de 8 horas y 35 minutos. ¡buah! El puto amo, Alex. El puto amo, eh. El puto amo. ¡Grande! A ver ese grito ahora... vamos. Hostia, os tengo que decir una cosa, eh. ¡Vamos! Hoy, te lo puedo decir con toda la confianza del mundo, yo hace tiempo que rezo poco. Y hoy he rezado o bien para que se encontrara mejor o bien para que dijera oye en el 60 ya es suficiente, me duele la espalda y tal. Y el tío no se rinde nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Y no deja que los demás se rindan tampoco. ¡Grande! Grande. Grande, Alex. ¡Vamos! Grande. Mm.